Hola chicos, ¿cómo están? Espero que de verdad, de verdad, de verdad la estén pasando muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a tener un, un video analizando una noticia que ustedes me pasaron. La noticia es esta de acá, que podemos ver. Déjenme ver. Esto, ustedes la están viendo ahí. Perfectamente. La página es las dos rodillas, es la que hace el reportaje y vamos a leerlo en este momento. Omega Pro Estafa Piramidal. Son diversas las denuncias que ha venido sufriendo esta plataforma. ¿Qué hay detrás de esto? Por Alex Chaverra Valencia, 12 de marzo de 2023. Este, fue el periodista que hizo el este es un reportaje. espacio de expresión libre e independiente Que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores Y no compromete el pensamiento ni la opinión de las dos orillas La plataforma Omega Pro ha sido denunciada penalmente Por varias de sus víctimas al ser presuntamente una estafa piramidal que Esta que plataforma sí. utilizaba un esquema de referidos para atraer sus inversionistas este modelo se basa en que los usuarios existentes invitaban a otros a unirse a la plataforma y, a cambio, recibían una comisión por cada nuevo miembro que se registraba. Sin embargo, este modelo es ilegal en Colombia si se trata de servicios o productos financieros o del mercado de valores. No solamente en Colombia, sino en muchísimas partes de Latinoamérica. Valores lo cual sugiere que el esquema de referidos podría haber sido utilizado para engañar a los inversores y obtener su dinero sin compensarles las tan esperadas ganancias prometidas. Eh, no, aquí hay un, un tema, o sea, sí funcionó durante alrededor de que año y medio, o sea, los que entraron en el primer año y medio, que en realidad en ese momento eran pocas personas las que habían entrado, eh, cuando se volvió popular, los últimos 18 meses esas personas absolutamente ya no obtuvieron ganancias, así es como funciona un Ponzi. Prometidas. Bueno, los miembros podían invertir en paquetes de un supuesto trading que ofrecía un pago del 10% cada mes y de hasta 300%, más la inversión inicial si el usuario no retiraba sus fondos durante por lo menos 16 meses. Pero desde octubre de 2022 la plataforma no ha respondido por los recursos que tenía que pagarles a los inversionistas. Correcto. A pesar de las denuncias, algunos otros estafadores han creado nuevas plataformas y nombres para replicar el mismo modelo fraudulento. Aunque los usuarios afectados por Omega Pro reclaman que no han recibido sus ganancias y temen haber perdido su dinero. Esto es muy común, la mayoría de estos mal llamados líderes, eh, lo que hacen es simplemente, eh, esta es su forma de vida, esta es la manera en la que generan ingresos, entonces simplemente cambian de plataforma para seguir estafando gente. Ese modelo piramidal utilizado por Omega no es legal en Colombia. Según la ley 1700 de 2013, toda actividad multinivel o piramidal está prohibida si se trata de servicios o productos financieros o del mercado de valores. Correcto. Además, Omega Pro no es una entidad sujeta de regulación en Colombia, lo cual sugiere que la plataforma no cumple con los requisitos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a pesar de que eh, no es una empresa regulada, ellos mismos le decían, y que nosotros lo que hacemos es algo innovador, diferente, disruptivo, es algo tan nuevo que ni siquiera las leyes están... Eh, eh, enteradas de qué es lo que estamos haciendo, por eso es que no estamos regulados y recuerdo perfectamente eh, don Juan Carlos Reynoso, eh, el señor Otraña. que ese señor decía literalmente que ellos son una empresa alegal y que no están bajo el radar de ningún ente y que por eso eh, era eh, eh, no estaba regulado, porque es algo tan nuevo tan único, tan especial que las leyes no están hechas para eh, regular este tipo de negocios y, y hasta cierta medida ellos eh, utilizan esa artimaña para que cuando pase lo que ellos saben que va a pasar que es eh, lo que pasó en este momento que Omega Pro se fue con el dinero de todos, eh, tener más cosas de ventaja, cosas como que, como que no hay un contrato físico entre la persona y el inversionista cosas como por ejemplo que trabajaban en dinero eh, criptomonedas no en dinero fiat lo cual permite que no haya un registro un método de rastreo sí se pueden seguir eh, movimientos de billeteras por medio de los hash y todo el tema pero no hay eh, no se sabe realmente a quién pertenecen esas billeteras no se sabe realmente a nombre de quién está ese dinero entonces a eso es a, a, a eso es lo que ellos pretenden y todo el esquema todo lo que a usted le explicaron de que las criptomonedas eran el futuro, de que el metaverso, todo es simplemente un engaño para seguir manipulando. Requisitos legales para ofrecer servicios financieros en el país. La Fiscalía colombiana está investigando a Omega Pro por la presunta estafa. La investigación se centra en el modelo piramidal utilizado por la plataforma y en la promoción de este modelo por parte de varios influencers. Además, aquí hubieron muchas personas involucradas. Dígase Andrés Sandoval, dígase, ¿cómo es que se llama este señor? Jefferson Cositorto. ¿Es Cositorto, Jefferson? Bueno, no, no recuerdo el nombre realmente. Un tipo musculoso con muchos tatuajes. Es, ustedes ya saben quién es. Eh, el pibe de Valderrama, eh, dígase eh, Ronaldinho, coaches, pseudo coaches de ese tipo de estafas, Eric Ward, eh, John Maxwell, eh, el, el mismísimo eh, el lobo de Wall Street, el verdadero lobo de Wall Street en el que se basó la película, o sea, estuvieron involucradas millo muchísimas, muchísimas personas eh, que prestaron su nombre para esta plataforma. Además, la Superintendencia Financiera de Colombia ha ordenado a varias personas naturales suspender inmediatamente en redes sociales la Angie promoción Amalia. en el país de productos de Omega Pro. Hasta el momento, no se han reportado medidas específicas que haya tomado la Fiscalía para investigar a Omega Pro más allá de la apertura del caso. Es posible... Que ...que se tomen medidas adicionales en el transcurso de la investigación. Creo que ya es un poquito tarde, ya eh, crearon una Omega Pro tiene 1.8 millones de víctimas en el mundo, de los cuales Colombia es el país latinoamericano con más víctimas y donde no se conocen cifras exactas sobre la cantidad de dinero perdido por estos ambiciosos inversionistas. Ya que diferentes medios de... Bueno, ¿se acuerdan que el señor Juan Carlos Reynoso decían que eran 3 millones? Según la investigación que hizo la Fiscalía, son en realidad 1.8 millones de víctimas. 1.8 millones de víctimas en el mundo, de los cuales Colombia es el país latinoamericano con más víctimas y donde no se conocen cifras exactas sobre la cantidad de dinero perdido por estos ambiciosos inversionistas, 1, 000, 000. ya que diferentes medios de comunicación han reportado testimonios de personas que depositaron cifras de hasta mil millones de pesos. Mil millones de pesos conté. ...pero bueno chicos... Eh, ...esa es la noticia que les quería... ...traer realmente al canal... ...para que ustedes también... Eh, ...la analizaran... ...me gusta mucho traer ese tipo de noticias... ...porque eh, realmente... ...cuando es en formato escrito... ...cuando es form formato texto... ...vamos a ser sinceros... ...a los latinoamericanos... ...no les gusta leer... ...no les gusta... Eh, ...lo que sea formato escrito... Entonces, prefiero traerlo en este formato para darle un poquito más de difusión eh, a, a estos temas. Y si ustedes quieren mandarme información, también lo pueden hacer por medio de mi número de WhatsApp que está aquí, debajito de mi micrófono. Más 506 897 Este es mi número de WhatsApp público. Ustedes pueden escribirme y mandarme eh, notas. Eh, no solamente sobre Omega Pro e información que tengan sobre cualquier otra plataforma. Yo soy anuente a recibirlos y a responder siempre y cuando puedan. recuerde que yo soy una persona que trabajo y cumplo con un horario. Entonces, chicos, eso es lo que les quería traer el día de hoy. Eh, espero que esta información sea de utilidad y que realmente aprendamos, como lo he dicho en videos anteriores, aprendamos a distinguir y a reconocer una estafa o una futura estafa porque a partir de Omega Pro usted tiene que tener ya el conocimiento para poder hacer un análisis de este tipo de empresas y poder reconocer dónde usted realmente va a perder su dinero. Chicos, eso fue todo por este video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.